Tenemos entrevistas en eh, este espacio que tiene la Televisión, La Noche al Día, y vamos a hablar de algunos proyectos que tiene, cómo se está manejando la Agencia Boliviana Espacial. De hecho, se ha dado a conocer con estas eh, convocatorias para tres maestrías en China, eh, oportunidades también para los profesionales. Bueno, está con nosotros el director de la Agencia Boliviana Espacial, Iván Zambrana, en los estudios. Muy buenas noches, Iván, bienvenido. Gracias, Gabriela, buenas noches, muchas gracias por lo invitado y aquí con muchas ganas de conversar sobre los temas que ha mencionado. A ver, esto último, una convocatoria para maestrías en China. Sí, hace ya cuatro años que eh, en los primeros meses de, del año convocamos a un, a un proceso de selección para otorgar becas de maestría en China, en especialidades relacionadas con, el, con la tecnología espacial. Este año tenemos becas para telecomunicaciones por satélite, para sistemas de navegación y posicionamiento global, para observación de la Tierra y para microsatélites. Estas cuatro especialidades están disponibles. Eh, hay tres becas, los profesionales que se ganen la beca van a tener la opción de elegir qué especialidad quieren hacer y, y se van a China por casi dos años a hacer la maestría. Es una oportunidad de verdad para los profesionales, además porque ellos tienen que al retornar eh, también eh, implementar todo lo que se ha aprendido. Claro, tienen que, que hacer lo que decimos transferencia de tecnología, uh -huh. no? lo que aprenden allá vienen aquí y lo transmiten a sus colegas en la AVE y lo aplican ¿no? en los proyectos eh, espaciales que, que vendrán eh, para cuando ellos regresen. ¿Cómo les ha ido en las anteriores versiones? Muy bien, muy bien. De hecho, eh, hemos tenido eh, muy, muy gratas experiencias. En nuestra página web eh, la gente puede ver, tenemos un mapa de deslizamientos lentos de la ciudad de La Paz. Eh, ha sido elaborado por uno... De los eh, profesionales bolivianos que ha he hecho la maestría en China. ¿no? Sí. sí. Un año y nueve meses aproximadamente dura el curso. Sí, ¿no? sí. Es un posgrado. Es una maestría, ¿no? Bueno. Es un programa de maestría en una prestigiosa universidad china. ¿Quiénes pueden postular? Repitamos, por favor. Bueno, eh, casi todas las ingenierías, ¿no? Eh, eléctrica, ah, electrónica, eh, mecánica, eh, mecatrónica. Eh, sistemas eh, y, y bueno Todas las ingenierías que tengan Que ver con el tema espacial Y también las ciencias puras Como matemáticas y física También postulantes también, Ahí sí. está, están habilitadas ¿Hasta cuándo está la postulación? Eh, tienen que inscribirse ah. Hasta el 10 de febrero eh, Lo pueden hacer en nuestra página web en, en la pestaña de estudiantes Ahí hay un link Para las becas eh, Masta, se llaman Masta por Maestría en Aplicaciones de la Ciencia y Tecnología Espacial, en 2019 siguen ese link hay ahí un formulario, lo tienen que llenar y ya están en, en carrera. ¿no? Ahí está la convocatoria entonces para todos los profesionales que deseen esta maestría en China para especializarse, ver y luego aquello también poder eh, transmitirlo acá en nuestro país. Tenemos sí. un satélite vamos a eh, se habló de, de proyectos, de contar con un segundo satélite. Eh, estamos a, a casi cien, cinco años ya del lanzamiento, ¿no? El 20 de diciembre del 2013 se lanzaba el satélite. Pero sí. después, tres meses recién, eh, entra en operaciones. Sí, en la operación, ¿La operación ¿no? sí el, el aniversario del inicio de operaciones ha de ser el primero de abril. Uh -huh. Todavía falta un poco más de dos meses, ¿no? Y, y bueno, va a ser. Eh, un momento muy interesante para hacer un, un balance de los cinco primeros años de, de funcionamiento de nuestro satélite, ¿no? Exacto, sin duda alguna. Yo le decía, por eso también ya han, han hablado de estos eh, paquetes para acercarse a la gente, internet satelital, eh, va a tener beneficios, eh, se está proyectando todavía como AVI. Sí, eh, ocurre que bueno ya... ...a casi un tercio de, de la vida uh -huh. del satélite... ...y hemos identificado las, eh, las porciones del satélite... ...el satélite tiene 30 repetidores... ...en cuatro bandas de frecuencia... ...algunos son muy requeridos, otros no tanto... ...hay dos transpondedores en banda K... ...que hasta ahora no han sido requeridos por ningún cliente... ...y en base a estos transpondedores... ...estamos implementando uh -huh. un servicio de internet de banda ancha que lo vamos a ofrecer a, a los hogares en, en las áreas rurales del país, ¿no? para que la gente pueda tener internet en su casa allí donde viva, eh, casi igual que, que el internet que tienen en la ciudad, ¿no? va a ser un internet de banda ancha con 4 megabitios de bajada y uno de subida, eh, va a tener un límite de 10.000 megabytes al, al mes para que puedan eh, uh -huh. usar, es, es un consumo dimensionado para los requerimientos de una familia promedio. ¿no? ¿Esto cuándo se lanza? Esto o sea, va a estar eh, lanzado en, en marzo. En marzo. Ya nos falta también un poco más de, de dos meses nada más y, y bueno pues esperamos eh, satisfacer la necesidad que tenga mucha gente de una conexión a internet en en sitios alejados ¿no? el, lo más interesante es el costo, uh -huh. el costo ha de ser menor a 300 bolivianos Minor a 300 bolivianos. Sí. Imagínense, Internet en las zonas rurales es una oportunidad. Y también democratizar este servicio, ¿no? Que, sí, sí. Que, que no llegaba a estas zonas. Eso permite el satélite. Yo quiero agradecerle por habernos acompañado, por conversar estos minutos, hablar de, de lo que tiene la Agencia Boliviana Espacial. Y bueno, está en Amachuma. Se han hecho visitas, algo para cerrar. Sí, mire. Eh... Siempre hemos tenido visitas de delegaciones, de colegios, de universidades a la estación Terena. Es un sitio muy bonito, muy interesante, muy inspirador. Uh -huh. Estamos viendo algunas imágenes allá en el monitor. Uh -huh. eh, vale la pena ir. Lo malo es que la gente, digamos, que no tenía un grupo como, como un colegio, una universidad, no podía ir. Ahora eh, les estamos dando a esas personas la posibilidad de, de visitar la estación, todos los primeros meses de, de. Perdón, todos los primeros viernes de cada mes vamos a hacer una visita para estas personas independientes. Tienen que inscribirse también en nuestra página web, www.abe.be. Eh, hay un link que dice Ven a Machuma, se inscriben ahí y, y los esperamos. ¿no? Está hecho, cada, los primeros viernes de cada mes. Sí. Ahí está la invitación. Muchísimas gracias Iván. Y bueno, vamos a estar atentos a, estos, a este lanzamiento, pues también de estos paquetes que ofrece para la población en las áreas rurales. Muchísimas gracias. Gracias Gaby. Cuando usted, voy a tener mucho gusto en volver a su estudio. Gracias. Siempre lo vamos a invitar. Vamos a una pausa en el programa y retornamos con más.